Eh, vamos a tocar de estos mismos dulceneros una mazurca, mazurca de los furones. Los furones también anduvieron algo con el maestro Lupi de la banda de Benavente y sin duda les pasaría esta melodía que tiene todo el corte de ser una mazurca incluso italiana, eh, al, al mejor estilo de las mazurcas. Como la mazurca es un género un tanto cuadrado, en la segunda vuelta vamos a tocaros una mazurca que se llama la java. Seguramente también se tocaría aquí en León. Todos estos bailes eran llamados bailes de meter la pierna. ¿eh? Y entonces estaban muy mal vistos por, por el clero. ¿eh? Eh, estamos hablando de que bailes de meter la, la, la pierna era el tango ¿eh? Eh, en, a principios del siglo y, y esta mazurca. Eh, con lo cual, particularmente la Java eh, a veces tenía una letra un tanto, eh, vamos a decirlo claramente, sexual incluso. Eh, todavía hay un bar en Zamora que ya están a punto de cerrarlo, si no lo han cerrado más, el, si no lo han cerrado ya en, eh, en Zamora, que se llama el Bar la Java y estaba en el barrio, ¿vale? Por otra parte, también hay un estilo eh, parisino. Eh, de, de, de, de tocar el acordeón que se llama Java en todo caso estamos aludiendo a esta exótica isla que eh, de alguna manera también a finales del siglo XIX y principios del XX hubo una fascinación por las culturas eh, eh, orientales y eso se plasmó en la música culta por parte de Bici que había visto tocar un, un gamelán precisamente de la isla de Java y entonces empezó a hacer nuevas eh, combinaciones de instrumentos y nuevas eh, armonías en el campo de andar más por casa pues eh, estaban estos bailes eh, que seguro que divertían mucho a la mocedad y digamos mm, eh, pues no les gustaba nada al, al clero eh, porque ahí ya había contacto físico y encima con esto de meter la pata pues en fin, lo llevaban muy mal eh, mazurca de los furones y la java